En este vídeo me gustaría compartir contigo una nueva herramienta la cual nos permite alquilar de forma económica todo tipo de productos electrónicos, en este caso acabo de alquilar esta cámara, la Sony ZV-1. La cual realmente es brutal, es la que estamos transmitiendo actualmente y la he podido alquilar durante tres meses por un precio súper económico. Y bien, la plataforma se llama Grover y, tal y como estás viendo en pantalla, nos van a dar 20 euros en saldo para alquilar nuestro primer dispositivo. Si vamos a la opción de categorías, podemos ver todo lo que tenemos disponible. Tal y como puedes observar, tenemos desde teléfonos, ordenadores, consolas y realidad aumentada. Cámaras, movilidad urbana, drones, etcétera, Vale, Realmente hay un montón de opciones para que puedas testearlo. Por ejemplo, si vamos a teléfonos y vamos a smartphones, vamos a poder alquilar un iPhone, el iPhone 14, el último del mercado, por 50 euros mensuales. Así que si no queremos desembolsar los 1.500 euros que valen nuevo, Podemos alquilarlo durante un mes o dos para realmente ver si queremos gastarnos este dinero o no. Y al igual que con el iPhone, lo podemos hacer prácticamente con todos los productos que nos ofrecen. En mi caso, estaba pensando de alquilarme un patinete. Me mola mucho los skates y patinetes y demás. Y tal y como puedes ver, por 21,90 euros mensuales tenemos uno de estos patinetes para ir por la calle haciendo un poco el gamba, la verdad es que está súper guay. En este caso, la cámara que he alquilado es la Sony ZV-1, tal y como hemos indicado. Si vamos aquí a la opción de cámaras, aquí tenemos en cámaras compactas, es una mirrorless que tal y como puedes ver, se adapta perfectamente a las necesidades que yo tengo para poder grabar este tipo de vídeos, es brutal, realmente la imagen es increíble. Todavía no tengo el set montado al 100%, pero tal y como puedes ver en pantalla, vamos a ampliar un poco la calidad que nos ofrece es espectacular ahora mismo únicamente tengo un pequeño aro de luz lo tenemos por aquí y también tengo alguna contraluz por aquí atrás que crea un pequeño ambiente pero todavía como te digo no tengo el set montado de forma un poco más atractiva pero ya puedes ver que realmente es espectacular la calidad de imagen que nos ofrece además de esto también tiene este sensor de enfoque Enfoque, desenfoque, es increíble la calidad que nos ofrece, lo podemos ver con cualquier tipo de objeto, ahí está, quitamos y vuelve a enfocar, es increíble, realmente estoy súper contento, de momento únicamente la estoy probando dentro de mi estudio. Próximamente estaremos realizando vídeos al aire libre y demás, pero además de esta cámara tenemos todo tipo de cámaras, tanto semiprofesionales, como es el caso, como 100% profesionales. Evidentemente el precio y los rangos de precio que os tiran dependiendo de la calidad que tenga la cámara o el producto que quieras alquilar va a ser mayor o menor, pero está brutal porque en vez de gastarte el dineral que te va a costar esta cámara, el teléfono o lo que sea, lo vas a poder hacer directamente alquilándola durante un mes, tres meses, seis, nueve, lo que tú consideres y de esta forma verificar si realmente te gusta o se adapta a tus necesidades. Como siempre, abajo en la descripción del vídeo tendrás un link de registro con el cual obtendrás 20 euros gratis de saldo para poder alquilar tu primer producto. Te animo a que lo aproveches, no entres por tu cuenta ya que si no, no vas a tener este descuento. Es una plataforma súper interesante, testéala si tienes cualquier sugerencia. También te animo a que lo dejes abajo en la caja de comentarios yo personalmente no la conocía y me ha encantado este concepto revolucionario para poder testear todo tipo de productos incluso ya no solamente testearlos, sino que por ejemplo si tenemos que hacer un trabajo y no disponemos de estas herramientas las podemos alquilar automáticamente únicamente para hacer este trabajo y posteriormente devolverlo y de esta forma entregar el trabajo y demás ¿no? como te digo me parece un sector súper interesante y revolucionario seguro que se va a extender a todo tipo de sectores solo nos faltaría poder pagarlo con criptomonedas directamente pero bueno es cuestión de tiempo y para Así que nada, poco más que añadir, te recuerdo que tienes nuestro canal y grupo de Telegram en el cual vamos compartiendo todo tipo de promociones súper interesantes. De hecho, hace muy pocos días compartimos un listado con todas las aplicaciones que tenemos disponibles actualmente, todas testeadas y verificadas y actualizadas a 2023. Te lo voy a dejar también abajo en la descripción del vídeo para que las aproveches todas y cada una de ellas. Me gustaría destacar también la de Tumex. Tenemos un airdrop con el cual te vas a llevar 10 dólares totalmente retirables. Es súper sencillo reclamarlos sin caíce y para cualquier parte del mundo. Te lo dejo todo abajo en la descripción del vídeo para que no desaproveches ninguna oportunidad. Ahora ya sí, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, te agradezco un super like, que te suscribas al canal ya que la próxima semana vamos a estar subiendo mucho contenido. Esta cámara me ha motivado mogollón para crear nuevo contenido Así que un super like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.